Hola a todos, soy Amanda de Little Crafty Peel y hoy tengo un vídeo un poco diferente para vosotros. Normalmente en mi canal hago tarjetas, pero hoy he pensado que sería divertido hacer una nueva versión de un mini álbum de scrapbook que hice hace mucho cuando empecé el canal y que es el mini álbum de sobres con cubierta de cartón. El mini álbum va a ser básicamente igual en, en, en cuanto a estructura, pero un poco diferente en cuanto a medidas en cuanto a algunos materiales que voy a usar. Vamos a ver primero los materiales que vamos a usar. Para el papel decorado he elegido uno de Pinkfresh Studio, uh, pero dependiendo de cuándo veas este vídeo, a lo mejor este papel en concreto no está disponible. Por eso le he elegido Pinkfresh porque tienen muchísimos papeles decorados que son preciosos y seguro que puedes encontrar uno que te guste o incluso uno parecido al que yo voy a usar. Y también voy a usar este cartón que ya viene listo para utilizar. Si no tenéis este cartón o no queréis comprar este cartón, podéis utilizar cartón que tengáis en casa, de una caja de cereales o de cualquier otro sitio. Y luego los sobres, como veis, son de 11 x 14,5 centímetros. Es importante que uséis esta medida porque eh, todas las medidas del álbum van a estar adaptadas a este sobre. Si queréis usar otro sobre, no pasa nada, solamente adaptad las medidas al tamaño de vuestro sobre todos los materiales por cierto están debajo del vídeo están listados por si queréis comprarlos o por si queréis simplemente ver eh, la referencia del producto también tenéis una lista de materiales visual en el caso de que necesitéis fotos y lo que estoy haciendo con el sobre como habéis visto es primero pegarlo muy bien esto es muy importante y después de haberlo pegado muy bien hacemos un doblez a 0,8 centímetros y dentro de ese doblez vamos a hacer dos agujeros eh, voy a utilizar la Cropa Dial para eso y eh, he cometido un pequeño error porque estoy usando el agujero más pequeño en la distancia más larga. Pero no he tenido en cuenta que después voy a añadir la estructura. Y con la estructura no voy a ser capaz de llegar con la Cropa Dial al sitio donde tengo que hacer el agujero. Así que si lo vais a hacer con la Cropa Dial, hacer el agujero un poquito más cerca del borde, tanto por arriba como por abajo. Una vez tengamos listos todos los sobres, yo voy a usar 7 sobres, vamos a cortar una pequeña tira en el lado para abrir el sobre y de esa manera tener un bolsillo interior. Vamos ahora con la estructura del álbum. Necesitamos dos rectángulos de cartón de 11,8 x 15,2 centímetros y uno de 2 x 15,2 centímetros que va a ser el lomo. Ahora en el rectángulo de la parte izquierda también voy a cortar un centímetro. Esto es por la estructura del álbum que va a tener después. Y nos va a quedar un trozo de 1 x 15,2 centímetros. Una vez lo tengamos listo vamos a pegar el cartón a la cartulina y lo vamos a forrar. Para forrar el interior del álbum voy a utilizar este otro papel decorado y las mismas medidas que hemos usado para los cartones, de esa manera quedarán totalmente cubiertos. Y aquí llega el momento de hacer los agujeros en la estructura y como os he explicado antes no llego con la Cropa así que para no tener que empezar desde cero voy a utilizar este punzón para hacer los agujeros, pero obviamente no es lo ideal porque no va a quedar tan bien ni tan bonito que si lo haces con una Cropa o con cualquier otra, cualquier otra herramienta para hacer agujeros. Um, yo lo voy a salvar haciéndolo así y luego añadiré unos eyelets para, para que quede un poquito más bonito. Y tened en cuenta que estoy haciendo los agujeros en la contraportada y en ese trocito de cartulina de un centímetro que hemos cortado al principio, no en el lomo, ¿vale? He decidido poner también eyelets en los agujeritos de los sobres para protegerlos un poco más, pero si vais a tener cuidado con vuestro álbum realmente es un paso que no es totalmente necesario. Lo podéis hacer si queréis y si no, dejarlo como está. Y llega el momento de decorar los sobres, por la parte de delante vamos a poner un rectángulo de papel decorado y por la parte de atrás también pero con un pequeño doblez que podamos abrir y nos dé un poquito más de espacio. Aquí tienes las medidas tanto de la parte delantera como de la parte trasera y la parte trasera después la vamos a doblar a 10 centímetros. Una vez tengamos esto hecho vamos a hacer unas tarjetitas para meter en esos eh, bolsillos que hemos creado en los sobres. I'm Y aquí tenéis las tarjetas que vamos a meter dentro de los bolsillos de los sobres. Yo voy a decorar el borde utilizando un troquel y una máquina troqueladora. Ahora si no tenéis esto también hay herramientas específicas para hacer bordes y si no tenéis nada de eso lo podéis dejar tal cual está recto porque yo creo que también queda bien. Y lo último que voy a añadir a este álbum, que como veis es muy sencillito, es un bolsillo en la parte interior de la portada y otro en la parte interior de la contraportada. Y ahora ya podemos montar el álbum, yo voy a utilizar un trozo de cuerda, también podéis utilizar un lazo si queréis o cualquier cosa que tengáis a mano. Como veis es un álbum muy sencillo, si os perdéis con las medidas eh, recordad que las tengo en mi blog, el link está debajo del vídeo. Y lo último que vamos a hacer después de montarlo es decorar la portada y la contraportada. Y ahora para decorar la portada y contraportada voy a utilizar estos troqueles de flores. Este paquetito ya viene listo para usar, es de Pinkfresh Studio y lo mismo que os he dicho con los papeles. Si no encontráis este en concreto, Pinkfresh, tiene muchas colecciones y va sacando más, así que seguro que podéis encontrar uno que os guste. También estoy utilizando estas eh, hojitas que son de un troquel de, de Pinkfresh Studio. Todos los materiales que he usado. Los tenéis, como os he dicho, listados debajo del vídeo y también tenéis una lista de, ma de materiales visual con fotos que podéis eh, ver si le dais al link que os he, que os he dejado debajo del vídeo. Todo está debajo del vídeo, si no lo veis es que tenéis que ampliar la cajita de información. Y con esto me voy a ir despidiendo porque el álbum ya está prácticamente listo. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima.